Buenas tardes nos encontramos con Julen Iturbe le acompaña Rocío Periago Julen como sabéis va a estar con nosotros en junio el fin del 19-20 de junio vamos a tener por un lado una conferencia que dará Julen en Puestas de Castilla dentro del programa de la actividad de Regenera y entre el viernes por la tarde y sábado por la mañana 18 horas sobre empresa viola. Julen Viene de recorrer la región, las trans, trans, Transmurtianas transmurtiana, y ya está recorriendo todos los pueblos, has hecho en total cuántos kilómetros? Pues es, en total son aproximadamente mil, mil. mil kilómetros uh -huh. y aquí en forma, sin uh -huh. que, que se noten los kilómetros que tiene encima Sí, pero mira, mira, eh! El teleco de ciclista Vamos de una manera tranquila a hacerle unas preguntas para que todos los socios te regenera eh, y simpatizantes Conozcáis un poco el perfil de Yulen uh -huh. y sobre todo el, el perfil lo colgaremos. ¿Qué piensa él sobre temas que nos afectan a todos? Uh -huh. Cuando todo Julen, darte las gracias. Nada, ah, encantado. Es lo que se dice en estas entrevistas. Dar las gracias al entrevistado. Uh -huh. No te preguntamos cómo te has encontrado la región, que seguro que muy bien. Uh -huh. Y Yulen una cosa curiosa que él tiene como bloguero es que aborda temas muy diferentes. Uh -huh. No está encasillado en una temática concreta, eh, le preocupa el ser humano por encima de todo, el ser humano con su dignidad, con sus derechos, le preocupa la persona dentro de la empresa, uh -huh. le preocupa también el capitalismo, digamos, virulento, uh -huh. si, si es que existe otra forma que no sea la virulencia dentro del capitalismo, es una enamorado de la enseñanza, de la educación, de lo público uh -huh. y la verdad que hay pocos temas que tú no abordes como uh -huh. las redes sociales también las uh -huh. aplicaciones que uh hay -huh. en el cero. Uh -huh. sabes que ocurre? que cuando llevas bloqueando desde 2005 sí. eh, han pasado muchos años entonces en, pues, pues, en nueve años te da tiempo a escribir de muchas cosas bueno pues tiene que y saber sí. sí. escribir bueno. y además tiene tiempo también para hacer sus cortos de prosa donde se está también ahí uh -huh. tiene sus momentos de intimidad de una mirada mucho más interna a mí particularmente me gusta cómo lo hace. Ajá. Bueno, Jules, vale. dentro de todas estas facetas, la mirada que tú proyectas hacia la sociedad, que es aquello que en este momento tiene más interés para ti. Estás poniendo más foco, más atención, más pasión y más energía. Uh -huh. Hombre, yo creo que si hablamos de ahora mismo. Ahora mismo algo que no podemos, eh, de, lo cual no, de lo que no nos podemos abstraer es del momento de crisis en el que vivimos. ¿no? Eh, esto es algo que, que o sea, para quien tiene 49 años, pues eh, yo creo que una crisis como la actual no había conocido. Sí que es verdad que donde nosotros vivimos, ahí en el norte, ¿no? en, en Bilbao, donde, hoy, donde yo soy, sí que tuvimos a finales de los 80, a principios de los 90, tuvimos toda la crisis de la industria, hidrometalúrgica, que fue bastante fuerte, ¿no? Pero en el el 83, sí, también es, verdad, ¿no? también es verdad. En cualquier caso, eran, eran, yo creo que eran crisis eh, comprensibles, ¿no? O sea, pues bueno, un fenómeno pues como unas inundaciones, eh, un modelo industrial que se termina, ¿no? Y en cambio, ahora llevamos ya unos años donde, donde hemos perdido el norte, o sea, donde donde hay mucho gurú, mucha gente diciendo qué es lo que está pasando y por qué está pasando y demás, ¿no? Pero seguimos aquí. Y, y te das una vuelta y, te, y, y encuentras con que la generación que está accediendo al mercado de trabajo ahora es una generación que, como en, en Grecia dicen, ¿no? Petros Markaris es un autor que ahí suele decir que lo peor de esa, de, de, de esa crisis, ¿no? Petros dice, dice que es la generación a la cual estamos echando a perder, ¿no? Entonces, cuando estás en la universidad, como estoy yo... Pues una cosa que ahora mismo, jo, te, te, te, o sea, te, te, te quita el sueño, por así decirlo, es, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué estamos haciendo con estos chavales, con estas chavalas que, que han estudiado, o sea, que están estudiando y que, y que el futuro que están viendo es un futuro que a lo mejor es peor que el que yo tuve, ¿no? Sí. O sea, yo siempre en casa escuché a mi padre a mi madre decirte eso de ¡Ah, hijo! Pues, porque estudia lo que nosotros no hemos podido estudiar? ¿Tú...? Era una posguerra... No, y ahora de repente, o sea, parecería como que es el fin de la historia, ¿no? O sea, cuando dice que el Fukuyama tiene un libro, ¿es el fin de la historia y un concepto? Que es como decir, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué ocurre si el progreso se detiene? En el sentido de decir, es que a lo mejor resulta que la siguiente generación va a tener unas condiciones peores que la nuestra, ¿no? Eso quiere decir, o sea, que habría una curva que iba subiendo, ¿no? Y que de repente, en el año, no sé, 2008, 2009, 2000, no sé qué, somos los primeros que hemos sido capaces de cambiar la tendencia, ¿no? También es verdad que habrá que ver ciclos, a lo mejor nos colocamos 20 años después de la época actual y dices, bueno, pues a mí hubo una época complicada y se salió de ella, espero que es lo que suceda, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día es una cosa que te preocupa y es, entender lo que está pasando, ver hasta qué punto eres capaz de, de dar algún consejo más o menos decente pues a chavales y chavalas que tienen que decidir sobre su futuro. ¿no? Y, y, pues, para mí particularmente eso y, y con la complejidad de que hoy en día hay una cosmética, hay una capa de marketing, una capa que a veces te impide ver la realidad de las cosas, ¿no? Se nos venden tantas historias que es que hay que escarbar para ver muchas veces lo que está pasando, ¿no? Yo tengo la suerte o desgracia de pertenecer a esta generación de jóvenes que ...salimos hace poco o están recién salidos ahora mismo al mercado laboral... Uh -huh. y, ...y chocamos con la idea de que de pequeños nos educaron diciendo... ...estudia, que serás alguien, sí, estudia, sí, que tendrás sí. futuro... ...y ahora mismo salimos y nos encontramos con esta realidad. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se plantea desde las universidades o cuál uh -huh. es la, la realidad que hay ahora mismo sí, para salir adelante? Si, sido, si yo miro, por ejemplo, a nuestro modelo, que es el modelo de mi universidad... no y miro a la Facultad de Empresariales. En la Facultad de Empresariales, antes había un grado. Un grado que era el grado en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Solemos decir que ese es el grado a través del cual un chico o una chica va a gestionar algo que ya existe. Una empresa que ya existe, ¿no? Ahora tenemos otro grado. Tenemos ese grado y tenemos otro grado que es Lean, Es liderazgo, e innovación, en temas emprendedores, ¿no? Es decir, este grado lo que está diciendo es esto está desapareciendo. Entonces, hay que crear, tienes que emprender, ¿no? Entonces aparece el mensaje de decir, tú, chaval, chavala, o sea, el futuro va a ser tuyo en la medida que seas capaz de crear algo a través de lo cual tú vas a estar viviendo, ¿no? Claro, el mensaje, dices, ¿y este por qué es? O sea, ¿por qué es ese mensaje, no? Dices, claro, primero, o sea, porque la realidad es la que, es es decir, porque el empleo no se está ofreciendo, parece como si hubiera desaparecido, ¿no? Es decir, alguien se lo ha estado tragando por ahí, la eficiencia, la productividad, ¿no? O sea, pues cuanto, cuanto más seas capaz de hacer con menos gente, pues mejor, ¿no? Entonces el empleo cada vez a menos a menos, ¿no? Es como Bar Simpson, multiplícate por cero, pues mejor, ¿no? O sea, con cero empleo, estupendo, ¿no? O sea, productividad infinita. Vale, entonces le decimos a los chavales, hay que emprender, ¿no? Sí. Pero, que, pero, pero en parte es una trampa. Porque es, es, que no es, es distinto emprender por vocación, emprender. porque me sale de decir, es que no te queda otra. Emprende Entonces, claro, ese, ese emprende, eso lo que me está diciendo es, ella, pero o sea, no tengo otra opción. O sea, ten, y hay tengo... gente que no vale para emprender. Claro, claro, claro. claro ¿Qué claro, hace claro, con ese perfil que claro, es claro, el paradigma claro, con el que se educa una sociedad claro, entera? Claro, entonces... Yo, yo creo que la, la, la jugada cuál es, ¿no? Es trabajar con el concepto de equipo. ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo cinco personas ¿no? y vamos a montar un proyecto... A mí la lógica me dice que de estas cinco personas, yo no necesito cinco personas que sean superemprendedoras, Joder, a lo bestia, venga por ello, digo, es que a lo mejor con una o con dos me vale, porque luego hasta habrá que gestionarlo, entonces a lo mejor necesito a alguien... Joven, más, más apañado, más, chico, más tranquila, que tenga una visión más. ¿no? Y otra persona, pues que a lo mejor me sea capaz de, no sé, de tener mis ideas más de punto de vista de diseño, no sé qué. Y al final, claro, está un poco la idea de decir, vamos a ver cómo jugamos con equipos, ¿no? En donde haya gente que sí que tenga esa vocación de emprendedora y otra gente que no, ¿no? Esto es súper complicado. No, ¿no? Sí, pero, pero, pero teoría, pero pero teoria, teoria. No, pero es el camino, ¿eh? Yo te mm. redes colaborativas, mm. buscar el talento de cada uno. Eh, ah la fuerza de la inteligencia como grupo y el compartir dejando un poco de lado la competitividad con todo lo que conlleva de miedo al otro sí, sí, que sí, me va a adelantar sí. o que va a yo. A claro, lo que ocurre con estos planteamientos es que claro, esto con qué se da de bruces con, con, con la homofilia que decimos o sea con que o sea, la gente que es emprendedora se junta con los que son emprendedores o sea, normalmente la gente se junta con los que sí, se parecen, o sea, si a mí me gusta andar en bici, pues normalmente me gusta, o sea, si encuentro gente que anda en bici, como que te llevas mejor, ¿no? O sea, si eres un rojeras, pues resulta que te encuentras con gente que es rojeras y dices, sí. ah, como que te llevas... Entonces, claro, aquí el, el, el problema aquí es que, es que hay que buscar distintos, o sea, por, porque necesito, o sea, que si ya tengo a alguien que se ha echado para adelante, no necesito con... otro más aburrido, o sea, más soso claro. alguien, alguien que te diga, oye, joder, déjame en paz. Que yo no seas tan intelectual y no pienses tanto. Eso ¿eh? no, es. Tienes que buscar gente diferente entre sí, ¿no? Sí. Y esto es un poco el arte, ¿no? En, en el grado este que tenemos, esto se sí que se trabaja. ¿eh? Con el tema, nosotros trabajamos con metodología de roles de Belvin, no sí. sé si conocéis, ¿no? Pues, pues un poco con este tipo de metodologías para balancear los equipos, ¿no? Bien, o sea, para, sí. para intentar que de alguna manera no tengas pues, gente fiera, no sé qué, o sea, que tengas gente repartida un poco, ¿no? Y ahora que, Julen, que has sacado este tema de, del emprendimiento, uh -huh y que más en una entrada tuya hablabas de como un nuevo ¿no? Ah, sí, ese sí, emprendimiento sí, sí, sí, por sí, narices, sí, por obligación sí, sí, sí. y que de los gobernantes también se nos lanza ¿no? es decir, búscate la vida pero no nos dicen así nos lo venden por sí, sí. una aventura maravillosa Ajá. hay otra cosa que es el emprendimiento social Ajá. o la innovación social sí, sí, sí, sí. que también, eh, bueno, eh, nosotros lo vemos en ese ámbito y me gustaría Ajá. que tú nos contaras qué es para ti Ajá. un emprendimiento social Ajá. Vale, eh, a, o sea, vamos a jugar con los, con los dos conceptos, ¿no? o sea, con emprender y con social, ¿no? que al final son las dos palabras que tenemos para intentar explicar esto. ¿no? Eh, emprender es la palabra que nos hemos inventado. Para, para no llamar a la gente empresario. ¿no? Sí. Entonces, cada empresario. Es empresario, suena como, como que aburrir, que, que, bueno, como o que, también, que, que mal nombre tiene. O sea, ¿no? También el prejuicio que tenemos. Uh -huh. de, no, que arrastramos gente sí, que le empresario, empresario va a explotar. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, claro, es pues, malo, por naturaleza. Pues entonces, nos hemos inventado esto. De, bueno, que en inglés, ¿no? Pues entrepreneur y eso, o sea, suena mucho y ese concepto y tal, ¿no? La pero verdad, bueno. eso, sí. pero suena, pues el rollo este de que a los chavales les va esto de emprender luca. Lo segundo es. Decir, claro, ¿y, y qué, qué vas a montar? vas ¿No a montar una empresa de tornillería? Eh, pero eso no mola, ¿eh? O sea, la, la, ¿Tú tienes, tú tienes la tornillería eso? y eso, ahí va a oler a la taladrina, esto, sí, me va a, esto, de dejar ¿no? dejar a manchar, eh. entonces, bueno, aparece ese concepto de decir, pero es que en la sociedad hay muchas cosas para arreglar, ¿no? Hay muchas cosas que van mal, ¿no? Y entonces cada vez dicen, pues, pues bueno, pues vamos a jugar con cosas que van mal, que son problemas sociales que deberíamos resolver, que quizá la administración no está siendo capaz de resolverlo, y vamos a ver si a través de una empresa somos capaces de hacerlo, somos capaces de hacerlo ¿no? Que el concepto es poderoso, o sea, porque al final es tanto como decirle, ¿tú ves injusticias en el mundo? Si sí. crees que podrías hacer algo, aparte de estar en una ONG o lo que fuera, algo, digamos, que tú hubieras puesto en marcha y demás, ah, pues a lo mejor por ahí puede haber cosas, ¿no? Y claro, como hay tantas cosas para poder resolver, ¿no? pues tira por ahí, ¿no? Y el concepto es potente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como todo, claro, cuando lo sobreutilizas, pues empiezas, digamos, a, bajo ese mismo paraguas, a aparecer un montón de cosas, pues que a veces no son exactamente lo que uno quisiera que fueran, ¿no? Porque cuando le colocamos el apellido social, claro, ahora todo es social, la empresa tiene que ser social, y ese apellido social parece que es como el que, si no eres social, la ciudadanía se puede echar contra ti, ¿no? Y entonces empieza a ser un adjetivo, ¿no? Que empieza a perder fuerza, y empieza a ser algo que se agrega a, a un sustantivo ¿no? como una manera de hacer marketing, de vender. Y aquí yo creo que es donde está el problemilla. Es decir, yo creo que al final... O sea, eh, ¿Dónde estaría el límite? ¿Dónde está el límite? Antes el estábamos final. diciendo, eh, yo para mí el problema es o sea, que, que tienes que ir caso a caso. O aquí sea, que, te dicen que alguien ha puesto en marcha un proyecto, empresa social, y digo, mira, no, pues que hasta que no lo vea y no lo conozco... No te puedo decir si eso que me estás diciendo es algo que merece la pena o no merece la pena. Porque con la misma etiqueta estamos colocando o sea, muy diferentes Tomar proyectos. De cara a vender claro, y de cara a dar una imagen claro, y luego los que de verdad tienen Claro, claro. Y ese es un poco el problema que hoy en día, que como estamos sobreutilizando estos términos, pues claro, el problema que hay es que hasta que no llegas y conoces la experiencia en concreto, pues yo digo, es que hostia, es que... Aquí todo el mundo quiere vender, luego, claro, sí que es verdad que a veces encuentras proyectos muy bonitos, ¿no? Hay gente que se lo cree y por supuesto, o sea, porque hay gente que es que están partiéndose la caja por sacar cosas chulas adelante. ¿eh? No puede ser que cuando se descubre, por ejemplo, la sociedad o se muestra la realidad de una empresa que da esa imagen social o, uh -huh. o cuenta que, uh -huh. que es socialmente responsable, que es una empresa con una finalidad social y luego se descubre que uh -huh. es puro marketing, uh -huh se le vuelve en su contra. claro, no, se hace daño. ¿No, hace no daño. podría ser eso un poco la solución o el camino para ah. volver al origen de la palabra y no claro, es que negarla? De no, yo el poder de la misma sociedad de darse cuenta, decir... Esta, esta empresa me cuenta una cosa, pero luego la realidad yeah. es otra. Claro, pero aquí, esta ah, es la imagen que me da, pero okay. luego me estoy dando cuenta por otro lado que no. O sea, que, es la misma sociedad a la que lo reivindique. Claro, claro, pero al final es, o sea, que nosotros como sociedad, o sea, ¿de qué sistemas nos dotamos para auditar? O sea, que esas cosas se están haciendo bien. O sea, y el problema es muy complejo. O sea, mira, pues por ejemplo, cuando hablamos de economía del, del bien común, de alguna manera es lo que están pretendiendo, ¿no? O sea, se está pretendiendo o sea, tener un sistema que fuera capaz de auditar una serie de elementos, ¿no? que se traduzcan en algo que luego me diga, mira, este producto lleva un sí. código rojo, un sí. código naranja, un código no sé qué, y entonces sí. que la sociedad, por así decir, tuviera un sistema, o sea, para, para, para digamos, eh, tener las la, la riendas de saber qué es lo que estás comprando en un momento dado. Pero claro, eso, que, que digamos, como concepto, es un concepto bonito, llevarlo a la práctica es complicadísimo. ¿Por qué? Porque necesitarías un ejército de gente formada, de gente que audite, de que los criterios fueran muy estrictos. De, con lo cual, boah, es complicadísimo el asunto, ¿no? Entonces, yo de esto lo que digo es, hombre, quiero pensar en positivo, en el sentido de que cada vez que van surgiendo iniciativas de estas van a ser buenas, porque es que la sociedad tome conciencia sobre que es importante que sepamos que lo que estamos recibiendo de las empresas está legalmente. Sí. ¿Eh? Y, no, y no solamente soy Willen, por, por echar una lanzilla uh -huh. a la EBC. Yo puedo hacer mi balance del bien común en regenera, o hacer nuestro balance del bien común, uh -huh. y lo positivo es que yo me estoy apoyando en cinco principios, que pueden ser democracia interna, servicio sí, sí, sí, social, uh -huh. transparencia, y ya me obliga a decir, transparencia. Uh -huh. ¿Y eso qué es? Uh -huh. Entonces ya la empresa o organización que uh -huh. se plantee hacer uh -huh. eso, uh -huh. pues estaba. Pues, por eso digo, o sea, que en positivo, o sea, yo cuando digo, esto es. es o sea, esto es, es complicado, pero al mismo tiempo digo, aunque sea complicado, es importante que se anden estas cosas, o sea, porque en el proceso de, de hablar sobre ello vas tomando conciencia, ¿no? Entonces yo creo que hay una parte que es como decir, sí o sí hay que hacerlo. Y luego de, reconociendo que decir, bueno, es complicado tener un sistema común por el cual toda, la, toda la, tenemos toda la sociedad eh, digamos tuviera un único sistema para evaluar si una empresa está siendo, digamos, pues bueno, pues legal a la hora de darte sus servicios o no. no. También es verdad que, eso, que lo complicado ahora mismo es que todo el mundo hace marketing de lo social. Sí. O sea que el apellido social se está colocando a cantidad de cosas. A la innovación, pues ya es un concepto ya que se está manejando, innovación social, ¿no? Empresa social, eh, social entrepreneurship, emprendizaje social. Es, ese apellido social se está manejando mucho. Ahora mismo, bueno, pues ese prejuicio que tienes tú en tus entradas con el coaching? Me parece uh -huh. que la palabra coaching se ha quedado como algo como un... Claro, pero es que el, el coaching es, si yo llego a una empresa, ¿no? y entonces digo, ¿qué inversión habéis hecho en coaching? Y me dicen, no sé cuánto dinero, porque al final no suele haber dinero de por medio. Y digo, ¿y esto a quién he ido dirigido? No, al equipo directivo. Y, y, ¿cuánto dices que habéis gastado? Y esto ha sido para el equipo directivo, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Está, Se puede está cambiar bien. por una comida, una cena. Está bien, ¿no? O sea, igual de productivo. Y porque, bueno, yo, o sea, a lo mejor estoy un poco... Eh, sí, o bueno. sea, o sea, tengo un poco de o sea, los dineros que he visto que se han gastado en sí, coaching ¿no? son, son, o sea. hay un hay un coach y psicólogo argentino que es eh, leonard wolf uh -huh. y dice que si un cliente permite si a un cliente paga por una sesión de media jornada 500 euros quien lo cobra es tonto y quien, quien lo cobra es un sinvergüenza y quien lo paga es tonto uh -huh porque me no hacía una letra de Sabina, ninguna vale ese dinero. Entonces efectivamente el tema, el lenguaje no es inocente. Y cuando estás montando algo como Regenera, uh -huh. la búsqueda de palabras nos ha llevado tormentas de ideas, sesiones, incluso lo conoces, tardes enteras de preguntarnos qué términos utilizar para poder transmitir un mensaje que suene diferente sin buscar efecto marxifiliano pero que soy auténtico. Eh, y... y es un reto, ¿eh? Y es un reto. Claro claro, claro, claro, claro. Y además, que la, la elección que hagas te posiciona. Exacto, o sea, porque, porque, el lenguaje, posiciona. Sí, sí, porque el lenguaje no es, no, es, no es neutro. O sea, depende tú qué, o sea, qué palabras vayas a utilizar, el mercado que tienes ahí enfrente, o sea, te va a ver de una manera, te va a ver de otra. También es verdad. Que yo creo que esto, o sea, en, en este tipo de cuestiones, o sea, por los hechos, os conocerán. Sí. O sea, quiero decir que una cosa van a ser los, las palabras, que van a ser importantes, pero luego está el ir haciendo, ¿no? Entonces, el ir haciendo, si tú has, si has hecho un taller y ese taller ha salido bien, quiero pensar que la gente hablará del taller. Si ha, un, si ha salido mal, también hablará. Entonces, los, sí. hechos, los hechos también te van colocando sí, un poco en sí. tu... A mí me pasa, ¿no? Pues que al final... Digamos, con cierta, hasta donde yo tengo una cierta vida pública, pero luego, claro, si vas a dar una conferencia, vas a hacer un tero lo que sea, claro, si lo haces mal, no te preocupes que te van a despellejar. O sea, y en las te lo van a decir. No, y en las redes sociales y en todos los sitios. Hay que decir que en ese sentido sí que estamos más sobreexpuestos ¿no? sí. o sea, que, que antes. ¿no? Entonces, pero sí que las palabras son importantes. ¿no? Y aunque conoces poco de nosotros mm. y lo que, la conversación mm. que tuvimos en Bilbao, lo que tú hayas podido ver y lo que esta otra vez hablemos ahora cuando veamos a hacer ¿Qué percepción tienes tú con lo con los poquito que sabes de nosotros? Uh -huh. ¿Qué percepción tienes? ¿Qué mensaje te llega a ti? Uh -huh. Siguiendo esta línea que no acabas de terminar, a mí lo primero, o sea, la primera sensación que tengo de, de lo que he podido conocer un poco de lo que estáis haciendo, ¿no? Es la, la parte esta, eh, digamos, social, la alternativa, eh, o sea, digamos, de, de una búsqueda en paralelo de hacer. Alrededor de lo que puede ser empresa Pero con una responsabilidad social ¿no? O sea, mí esto de lo social y demás O sea, algo que lo pego bastante O sea, me, me parece como que va bastante pegado Digamos, a lo que estáis haciendo, ¿no? Es decir, sabiendo que al final, bueno, pues tú mismo, o sea, vienes del mundo empresarial y demás, ¿no? Pero que hay unas inquietudes que van más allá de ese concepto de empresarial y eso, digamos, que es como una especie de elemento, ¿no? Claro, luego, otro elemento, cuando yo vengo a regenerar conciencia y tal, me digo, bueno, bueno, pero esta gente también, claro, están yendo a la parte de la persona, de su transformación, del interior, de esa historia y demás, ¿no? Y al final, para mí, son como los dos, los dos ejes básicos que, hasta donde yo llego, o sea, de lo que, digamos, lo que esto se está colocando. Luego, también es verdad que luego, claro, yo no conozco el mercado aquí de Murcia, ¿no? Que por cierto, ¿sabéis que en Murcia tiene más habitantes que Bilbao ya? Sí, bueno, pero... Ah, yo en este no sí, sí, es es engañoso, es engañoso. El municipio de Murcia está... Es una vega. Es, es una vega tremenda. No, pero tiene a 40 kilómetros. ¿Sabes qué pasa? Porque cuando he estado, la primera semana que he estado en bici, he estado con Alberto, que también es un compañero, que también trabaja como consultor, ¿no? Entonces, como vas dando pedales, te dan horas y horas para... Claro, para, claro, para... Claro. Y entonces estábamos hablando, digo, el mercado murciano, digo, el mercado murciano, ojo, pues esto tampoco... Y dice, vamos a ir en la Wikipedia y tal, ¿no? Y, y, y, le, y, le, y le digo, le digo Alberto, ¿cuántos habían crees de... que, que tiene Murcia? Y me dice, no sé, pues eh, 50.000. Y de 50 a, a mí mira? mira, mira, mira. Joder, pues sí tiene que haber mercado. Estás <risa> haciendo Sí, pero es, eso es, es engañoso. Que es en la Vega y todos los eh, pequeños pueblecitos sí, o sí, disputas sí. que en su momento fueron pueblecitos se van anexionando y al final es sí, sí, un sí, territorio sí. muy amplio, sí, pero sí. en Murcia... Con... La ciudad como Viva, o sea, es sí, sí, más sí, pequeña, pequeña que Viva. Que, de. Os decía sí, esto, o sea, en el digo, sentido no. luego también, que cuando juegas con esos dos conceptos, ¿no? O sea, un poco, pues, lo social, alternativa y luego la parte esta de transformación. Luego está, digamos, ¿en qué mercado lo quieres estar? O sea, digamos, ¿cómo es, digamos... El, el estado de la cuestión, o sea, el estado en donde tú vas a, digamos, a lanzar ese mensaje. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué mercado potencial hay para este tipo de cosas? Ese no? es un tema que luego hablamos en fuera de cámara, sí. para que no. Pero tenemos ahí ese tema, ¿no? Que por un lado hacemos con una vocación universal, aunque suene sí, sí, sí, sí, sí, domina, sí, sí, sí, universal, sí, sí, sí. y que es una idea que puede ser transversal y extrapolable a cualquier cultura. Sí. Pero no lo hacemos con ningún ánimo de crear franquicias ni decir, oye, tú el hombrecito no te lo doy, sino en absoluto. O sea, tengo una idea que es portable y si podemos apoyar o acompañar a alguien para ponerla la práctica adelante. Pero evidentemente cuando tenemos esa lucha interior de decir, aquí no dirigimos, gente denuncia, o nuestro mensaje va más allá. Y eso no lo tenemos tomado, para nada. luego también este tipo de cosas, el. O sea, lo que vas haciendo te va poniendo en tu lugar, ¿no? O sea, que, que tú naces con una idea, sí. pues, que es la que crees que iba a ser, ¿no? Pero, pero luego el tiempo, pues te van pasando cosas, vas encontrando gente con la que a lo mejor haces química, esa química te lleva a, a, a, de repente, haces cosas no pensabas que las ibas a hacer, en, no, sé, no sé qué local que pensabas que sí, resulta que es que no, entonces, aquí también hacer predicciones de dónde vas a acabar es complicado, ¿no? sí. Yo a mí lo que sí me parece importante en cualquier caso es el trabajar la red, ¿no? O sea, esta idea de de decir, al final nuestra competitividad es la nuestra más la de nuestra red, ¿no? Entonces, quiénes son quién nuestra red? ¿Quién tiene que estar en nuestra red? ¿Con quién me complemento? ¿A quién voy encontrando en el camino que me pueda aportar y al que yo pueda aportar? ¿no? Y eso para mí, cuando te presentas, en términos empresarios, nos hemos llamado el co-branding, ¿no? Es decir, cuando yo me presento, ¿con qué otras marcas no puedo presentar correcto, en el mercado? ¿no? Y ese, ese dibujo Lo para mí... Sí, sí, sí, sí. a veces pasa de largo, pero... Mm -hmm. Además, claro que sí. además, que en este caso, lo bueno que tengo. ¿Quién va conmigo? ¿A quién, quién sí. trae Regenera aquí a la Murcia? Hay una en Sí, pero fíjate. Todo el color. Mira, claro, pero imagínate que, por ejemplo, dices: A ver, la falleda. La, o sea, la falleda puede en un momento dado poner que no sé qué sitio que colabora con Regenera. Y entonces en su web. Porque se está presentando como decir: Mira, yo soy la falleda, pero además, pues mira, colaboro con esta gente y tal, ¿no? Y Entonces vuestra marca, ¿para de punto ha pegado la falleda? Exacto. Exacto, exacto, claro, claro, exacto. Tienes que ver si a la falleda le aportas algo cuando pones su marca ahí, ¿no? Pero, ¿qué claro. dice, pero es ahí de, de que tú no viajas solo, sino que viajas con otra gente y que esa gente, digamos, no se quita. no se quita. Eso es importante. Bueno, pues vamos a dejar aquí... Vamos a seguir, pero sin la cámara. Eh, Damos las gracias a Rocío, a Julia no, no, no, no, no, no. y os invitamos, lo que decíamos al principio, que en julio tenemos la conferencia en Costa de Castilla uh -huh. y el taller con Lluia sobre empresa abierta. Y ahí nos, nos encontraremos. Muchas gracias. Gracias, Joven.